Buenos días a todas, bienvenidas a un inicio de semana, espero que todas lo hayan pasado súper bien y que todas hayan tenido mucho éxito en las diferentes actividades que han estado realizando felicidades a todas las que han acompañado este todos los eventos eh, que estamos promoviendo eh, contra la lucha del cáncer, así que muchas felicidades a todas, así que bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito y espero que les sirva porque se trata del proceso de cómo establecerse como una representante a tiempo completo o a medio tiempo es posible de que ustedes hayan escuchado más de alguna ocasión eh, que usted puede trabajar desde su casa, sea su propia jefa, ustedes han de haber escuchado, este cree su propio ingreso desde casa, bueno realmente eh, no hay ninguna varita mágica para que hacer que un negocio crezca de la noche a la mañana pero hoy día les voy a compartir a ustedes eh, algunos eh, tips o, o procesos, mejor dicho, verdad, de cómo lograr hacer un negocio que crezca, verdad, y que y que ustedes puedan sentirse realizadas porque eh, teniendo los pasos claros de cómo hacerlo ustedes van a tener un negocio exitoso así que vamos a comenzar pues eh, mencionándoles a ustedes que para, para tener un negocio 100% exitoso lo primero que tenemos que hacer chicas es identificar la necesidad ¿Cuál sería esto? Y sería que usted sea honesta consigo misma y diga, me voy a inscribir en Avon porque necesito crear un ingreso. Esa sería como yo pensaría verdad, me están pagando un 40% voy a aprovechar ese dinero porque puedo pagar este y este y este bill y entonces eso va a ser eh, del por qué voy a ingresar a Avon, para crear un ingreso que me permita pagar eh, algunos de los bills o también que me pueda permitir ahorrar un dinero para poderlo invertir en algo más más adelante, bueno eh, Teniendo claro del por qué nos inscribimos en Avon y habiendo identificado la necesidad, vamos a continuar hablando de, de que usted cuando está realizando un negocio, tiene que planear cómo va a iniciar ese negocio. Así que bueno... Cuando decidimos inscribirnos en AOB o C compañía, en este caso, cuando decidimos inscribirnos en Avon, eh, tenemos que tener claro a dónde vamos a comenzar vendiendo este producto entre compañeros de trabajo puede ser entre las familias, entre las amistades, ¿verdad? Esa es una manera de comenzar a hacer crecer su negocio. Así que teniendo claro, identificamos la necesidad, vamos a identificar a dónde vamos a comenzar este negocio y cómo lo vamos a hacer. Cómo iniciarse como una vendedora, aunque usted no haya sido vendedora en el pasado, hay una manera fácil y es estar convencida, de que lo está haciendo por cubrir la necesidad que la ha motivado a ustedes inscribirse en esta compañía, ¿verdad? Bueno, seguido vamos a planificar un horario. Si usted trabaja tiempo completo, vamos a decir tiempo completo son 18 horas a 10 horas. Si usted trabaja eh, un part-time, que son de 3 a 5 horas, ¿verdad? Que usted está trabajando. Vamos a ver. ¿Cuál es el tiempo o el periodo en que usted tiene facilidad de hablar con las personas que le rodean o, o ver cuál es la flexibilidad, si es después del horario de trabajo que las va a poder ver o es si, si yo solo es el fin de semana? Cuando uno trabaja un, eh, un trabajo regular eh, es bien difícil estar vendiendo durante las horas de trabajo y es mucho más difícil pues este, darle seguimiento a las personas que estén interesadas a formar parte de su propio equipo. Consejo para esto sería que se aprovechen las horas de, el, el, las horas de descanso como por ejemplo durante el almuerzo o este o a la salida del trabajo para que no le vaya a perjudicar. También sería otra idea de que usted tenga el suficiente material y usted, eh, material se refiere a los catálogos que pueda tener, lleve con usted cinco por un ejemplo y usted le dice a las chicas, ok, va, aquí está el catálogo de la campaña, este se los voy a dar ahorita, por favor escríbanlo en un papelito, el código, el precio, qué es lo que van a querer y me lo entregan a la hora de almuerzo. Usted tiene que establecer... Un, un medio de comunicación con las compañeras de trabajo porque recuerden Todas tienen el tiempo limitado y usted lo que quiere es ir ampliando y haciendo crecer su negocio y evitando que su jefe le llame la atención por estar vendiendo durante horas de trabajo. Simple y sencillamente hay que ser ingeniosas. lleve sus catálogos, eh, póngale su nombre y dígale, mira Ana, este, yo voy a hacer mi, mi pedido el viernes, llévate el libro, me traes anotado qué es lo que vas a querer o me mandas un texto qué es lo que vas a querer. Siempre es bueno establecer un medio de comunicación comunicación cuando uno tiene una necesidad uno debe de encontrar la flexibilidad de cómo hacer crecer ese negocio eh, yo tengo muchas eh, personas que conozco que dicen no me queda tiempo de, de, de mostrar el libro porque pues este, en el trabajo nos regañan bueno si ya les di la solución hay que establecer una manera de comunicarse con las personas para que eso a ustedes no les vaya a afectar eh, Paso número cuatro para que ustedes logren hacer crecer su negocio eh, y, ten, y llegar a ser independientes, ver, y hacerlo crecer, es tener una comunicación clara con su familia, ¿ok? Eh, con su esposo específicamente, si en caso son casadas, o, o con sus hijos si son este, solamente madres solteras o pues con cualquier otra persona que, con la que vivan, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto de la comunicación? Porque... Cuando usted está iniciando un negocio, si es nueva o si es una representante establecida, siempre es bueno compartirle okay, compartirle al esposo o compañero o compañera que eh, usted ha iniciado un negocio para generar un ingreso y cubrir una necesidad ok, siempre es bueno saber manejar el diálogo siempre es bueno saberse expresar para que de esa manera tengan ustedes el apoyo 100% de su pareja muchas personas cometen el error de no compartirlo con su familia y eso les causa que se decepcionen más rápido el del negocio eso les causa que ustedes eh, no no este, no tomen eh, iniciativa por sí misma esperando la aprobación de otra persona así que olvídense de eso ustedes lo primero que tienen que hacer y mi consejo es compartirlo con su esposo, compartirlo con sus hijos porque eh, hagan esto un negocio de familia Se apoyen entre todas, ¿verdad? El esposo puede llevar el libro al trabajo El esposo puede llevar las colonias de, de caballero al trabajo El esposo puede ayudarles a hacer entregas eh, Cuando ustedes tengan que salir a entregar los, la, las órdenes O sea, es una forma de trabajar en equipo En unión familiar Por eso es bueno que usted que está haciendo su negocio O que lo va a comenzar a hacer Siempre tome en cuenta que la comunicación forma parte fundamental de su éxito ¿verdad? bueno, seguido de eso, es hacer una lista de contactos muchachas, así que eh, ¿por qué es esto? cuando usted se está iniciando en un negocio es bien importante tener en mente a quienes ustedes van a comenzar a ofrecerles su producto ¿ok? así que lo primero es agarre su cuadernito eh, con papel y lápiz y todo ¿verdad? para que usted escriba el mínimo de 20 personas que usted conoce ¿Verdad? Si no se acuerda de, de, de nadie más, busquen su celular, eh, amplíe esa lista de contactos y los va a llamar de uno a uno, hola María, hola Ruby, hola este Carla, este, les estoy llamando porque voy a llevar catálogos de Avon al trabajo y les quiero dar uno, voy a hacer pedido cada 15 días, ¿qué le parece? Me puede comprar, ¿verdad? Este Y así se va estableciendo un contacto con las personas. Uno eh, a veces se frustra porque dice, ¿y a quién le voy a vender? quién me va a comprar, pero a veces no eh, agotamos todos los recursos que tenemos a la mano así que ese es el número uno, hacer su propia lista de contactos si usted es una representante establecida y se le olvidó eso, vu vuelva a hacerlo y volvamos a comenzar como si fuera nueva y yo les aseguro que eso va a ser una parte fundamental para el crecimiento de su negocio muchas veces decimos, eh, pues hoy nadie me quiere comprar ¿Por qué? Porque no hemos ampliado la lista de contactos, no hemos pedido referencia, no nos hemos esforzado por hacer crecer nuestros negocios, ¿verdad? Eh, también, otra, otra, otro aspecto que va a hacer crecer eh, nuestro negocio o su negocio en este caso va a ser que usted se identifique con la actividad que la haga sentir cómoda. ¿Cómo es esto? Bueno, simple y sencillamente eh, usted, así como ve eh, fotos de sus compañeras eh, que salen a promover, eh, que salen a tocar puertas, que ponen una mesa, que llaman al, al equipo o a su grupo, este, a, son las actividades en las que usted se sienta cómoda, no es necesario, no es obligatorio que usted salga en grupo a promover a la calle verdad si usted no se siente a gusto pues no lo haga si usted es de las personas que venden sin necesidad de salir a promover perfecto siga así nada más que el consejo sería ampliar la lista de contactos para que en lugar de 10 clientes usted tenga 20 30 40 o hasta 100 clientes verdad porque de eso se trata de hacer crecer todos los días el negocio de, de alimentar con una actividad diferente todos los días, ¿verdad? Y eso es porque usted eh, tiene en mente un día eh, establecerse como una representante a tiempo completo. Antes de tomar la decisión de dejar su trabajo, este es el proceso que debe de seguirse ¿verdad? muchas de ustedes tienen dos trabajos y lo, si ustedes siguen lo que les voy explicando ustedes van a poder decidir en un momento eh, dejar el, el part time y quedarse solo con el full time y si su lista de clientes creció lo suficiente y sus órdenes han crecido lo suficiente para generar un ingreso, en, en ese momento va a ser que usted tome la decisión de decir voy a dejar mi trabajo y me voy a enfocar en ventas, así que usted va a tener la decisión, también y eh, considerar el horario. Si usted trabaja las 8 horas y trabaja un part-time, considere el tiempo que usted va a tener para invertir. ¿Cuántas horas? Porque el negocio requiere que usted tenga flexibilidad en el tiempo, ¿verdad? Que usted va a invertir. La mayor inversión que usted hace en cualquier negocio es el tiempo. Así que usted tome, usted valore, si usted quiere que su negocio crezca más rápido, valore cuánto tiempo usted va a invertir. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo. Así que Y eso es lo más valioso, ¿verdad? Porque nadie quiere perder su tiempo así que eh, esa es otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta como también las herramientas que tienen a su favor los entrenamientos que hay en su propia cuenta de Avon eh, lo, la, las, las entrevistas que hacemos todos los viernes si ustedes visitan la página esta página todos los viernes tenemos una entrevista con una persona diferente, que tiene una experiencia diferente, un punto de vista diferente que las ha llevado al éxito. Entonces, de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta, no es fácil, pero tampoco imposible llegar a realizar un negocio siendo ordenado. Muchas veces hay desorden en su orden y muchas veces se los he dicho, es posible de que ustedes sepan que hoy van a salir a repartir los productos, pero solo ponen la que tienen en mente a repartir pero no ponen a alguien más por si pasaron por casualidad por ese otro lugar así que yo siempre se los he dicho, ordenen su orden <ríe> valga la, la, la redundancia, ordenen su orden porque muchas veces eh, hay desorden ¿verdad? y no lo reconocemos, a veces pensamos que estamos haciendo eh, lo correcto pero parecemos robots, me levanto en la mañana, desayuné eh, fui a dejar a mi niño, me quedé en la casa, este, hice esto, lo otro y bueno lo fui a traer, parecemos robot pero no organizamos el tiempo el momento de recoger los niños eh, del bus escolar ese es un excelente momento para repartir revistas el momento en que usted lo va a dejar a la parada de bus, ese es otro momento que usted en segundos puede repartir dos y tres y cinco catálogos y darle seguimiento. El momento en que usted va donde el médico, también usted puede regar revistas. Entonces usted trate la manera de organizar actividades dentro de su horario que no les afecten, ¿verdad? Usar el calendario regular, chicas. Esto siempre lo he practicado y se los he pedido a cada una de, de mis líderes, este de eh, escribir en el calendario regular cuántas citas médicas tienen cuántas citas el esposo tiene cuántas citas eh, usted personal tiene, porque acuérdese son los hijos, es usted, es su esposo el que vive en su casa y todos van en algún momento donde el doctor o, o también van en algún momento a visitar a su familia y eso usted, usted no puede cancelarle a su grupo la actividad para, para irse con su familia, si sabe que usted, ellos dependen de usted, ¿verdad? Así que este, yo les digo, traten la manera de, eh, de ser organizada con su horario, ¿verdad? También eh, es bueno tener inventario a la mano, chicas. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, muchas veces la persona no quiere esperar una orden. Siempre es bueno mantener colonia de caballero, desodorantes, perfumes, este de, de señora, ¿verdad? Y es bueno tener uno que otro delineador porque es lo que siempre piden en la calle. Es bueno tenerlo. Así que ustedes eh, conozcan a su cliente, sepan pedir lo que su cliente regularmente les ordena para que de esa manera usted tenga el cliente ahí fiel con usted y usted generando ingresos. Bueno. También es bueno aprovechar las ofertas limita, limitadas. Esto quiere decir que hay ofertas que aparecen por tiempo limitado. Si usted sabe que esa oferta viene a un buen precio, cómprela ¿verdad? y ofrézcala a sus clientes aunque no se la hayan pedido. Esa es otra manera de hacer crecer su negocio. Tener un compromiso, chicas. Para llegar a tener éxito en un negocio, debe haber compromiso consigo misma. Si usted eh, es de las personas que decidió eh, emprender un negocio verdad y usted no tiene un compromiso ese negocio va destinado al fracaso si ustedes se fijan todos los supermercados abren a las 6 de la mañana cierran a las 10 de la noche eh, y todos los días venden porque tienen una disciplina de abrir si esos supermercados no abrieran las puertas para su público, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente ese negocio va a la quiebra. Es lo mismo con nosotros. Debe haber este, el compromiso consigo misma de, de, de comprar sus revistas, debe haber el compromiso de ampliar la lista de, de clientes, debe haber el compromiso consigo misma de asistir a reuniones, de tomar todo tipo de entrenamiento, de compartirle lo que usted va a... Eh, recibiendo a su grupo porque de nada sirve que ustedes vayan a una reunión y el grupo no sepa de qué se trató esa reunión eso y yo creo que es, es lo que no hace crecer a un grupo es lo que no hace crecer un negocio el no tener un compromiso de aprender y compartir tener disciplina aquí chicas esto es otro de los aspectos muy importantes para que un negocio funcione es invertir correctamente en las herramientas que usted va a necesitar en el desarrollo de su negocio. Comprar libros, comprar este, eh, muestras, eh, prepararlos, ¿verdad? Con su información, ser constante todos los días, ¿verdad? Eh, si va a su trabajo, si va en el bus, si va en el doctor, ya les dije, ustedes tienen que seguir promoviendo su negocio. Tener paciencia. La paciencia es, es buena tenerla porque eh, en este negocio aparece todo tipo de personas con diferentes eh, caracteres, ¿verdad? Eso significa de que eh, unas son contentas, unas son enojadas, unas de repente tienen la voz demasiado alta y ustedes piensan que está enojada, pero no. Así que eh, es bueno ser, eh, tener paciencia para tratar con todo tipo de personas, con todo tipo de representantes también, ¿verdad? La tolerancia, la tolerancia también, eso es va relacionado al desarrollo del negocio y, y, y el ser tolerante es bien importante porque no todas tienen la misma iniciativa que nosotras tenemos como líder, no todas tienen las mismas este, ideas y no todas lo hacen, ¿verdad? No todas aceptan que se les enseñe. Así que ser tolerante y trabajar con lo que se dé También el poder de la decisión, chicas. El poder de la decisión, ustedes saben, es individual y es lo que identifica a cada persona qué tan fuerte es. Nadie puede engañar a otro, nadie se puede engañar a sí mismo. este Si ustedes son débiles de carácter, pues ya ustedes saben el, el destino de su negocio, este negocio el negocio de multinivel como ustedes saben necesita disciplina, paciencia necesita que usted tenga poder de decisión, iniciativa que usted eh, pierda el temor verdad, A hablar con una persona, o sea el tener un negocio debe ser que usted tiene que tener una mente abierta, ser capaz de aceptar los no ¿verdad? Y este ser capaz de convertirlos en sí eh, dentro de la posibilidad. Así que como les digo, para dejar un, un trabajo regular y dedicarse a tiempo completo estos son los aspectos que deben considerar verdad eh, para que ustedes puedan tener éxito porque si ustedes dejan en este momento su trabajo regular y se quedan solo en la venta de nada va a servir y se van a frustrar porque ustedes no han preparado el terreno donde van a aterrizar con éxito ya les digo si van a dejar su trabajo lo primero que tienen que hacer es Tener una lista de clientes, y siempre se los he dicho, siempre les he pedido a, a, a ustedes tener una lista, de no de contactos, de clientes, ¿ok? Los contactos son los que se adquieren todos los días, donde quiera que usted vaya. Eso usted lo va anotando en un cuadernito. Los clientes son los que usted convierte fuera de los contactos y usted tiene una libreta Pedro, Pablo, María, Juana con nombres, teléfonos y direcciones, ¿verdad? A los que usted hace entrega. Así que el proceso es sencillo, tener contactos, convertirlos en clientes y así de esa manera usted hace su base de clientes que le va a garantizar pedidos cada 15 días eh, o cada mes según como lo vayan trabajando, ¿verdad? Pero lo ideal es cada 15 días porque los biles se pagan al mes pero nosotros tenemos ingresos cada 15 días, entonces si usted planifica bien yo le aseguro que eso va a hacer que usted pueda dejar el part time primeramente verdad porque si usted tiene dos trabajos primero trabajemos para dejar el part-time ahora hablemos de números cómo va a dejar usted un part-time pues usted me va a decir bueno yo trabajo cuatro horas diarias entonces en esas cuatro horas me pagan a 15 la hora así que busquen su calculadora y hagamos números en cuatro horas son 60 dólares a 15 la hora verdad entonces y 6 por 5 son 30 son 32 30 son 300 dólares a la semana ok, Al, a la quincena cuánto sería, serían 600 dólares, eso es lo que una persona ganaría en un part-time a 15 la hora, entonces hablemos ahora de convertirlo a números de una vendedora exitosa, porque ustedes son una vendedora exitosa, si usted vende 500 dólares por quincena, usted estaría generando un ingreso de 200 dólares por quincena, ¿verdad?, eh, eh, si usted lo hace por quincena. Si usted vende mil dólares por quincena, estaría generando un ingreso de 400 dólares quincenales. Entonces usted me va a decir, ah, no, pero tengo que vender muchísimo. Bueno, ahí depende de la astucia suya de empezar a buscar clientes, ayudantes, eh, referencias, ¿verdad? Para que pueda usted ir ampliando su. Eh, su cartera de clientes, su listado de clientes, como usted le quiera llamar ¿verdad? Eh, porque de eso se trata, de ir eh, sacando, aumentando lo que va a vender para cubrir lo que es un part-time, entonces de esa manera usted va a decir bueno ya no voy a trabajar, ya me quedé con este part-time porque ya estoy ganando 400 a la quinta, así que eh, yo pienso de que el, el tomar la decisión eh, es de ustedes, ¿verdad?, de ir ampliando lo que es eh, pues, su cartera de clientes, ¿verdad?, como les digo, para que usted pueda relacionarse más con personas y pueda compartir de una manera más específica y pueda eh, ampliar, como les digo, la posibilidad de que ustedes lo hagan. Ahora, hablemos de una persona que quiera este, dejar un trabajo a tiempo completo. Entonces, combinemos lo que es la venta y combinemos lo que es el, el liderazgo porque ahí ya vamos entrando en una materia empresarial. Si usted quiere dejar su trabajo a tiempo completo, entonces deben combinarse muchos esfuerzos. Venta personal, inscripción de personas, desarrollo de equipo y promover su tienda en línea. Porque acuérdense, nos pagan cuatro diferentes ingresos por inscribir personas, por ventas en línea, por calificarnos en cierto grupo, en, en cierto nivel de venta por aumentar el nivel de venta. Así que chicas, esa es la manera más fácil de poder dejar un trabajo a tiempo regular por lo que hacemos, o sea, es un proceso, debe aprenderse, debe eh, trabajarse y debe desarrollarse para que ustedes estén contentas con lo que estén haciendo, amen lo que estén haciendo y lo puedan compartir a otra persona, así que eso es lo que tengo para ustedes el, este, este día, este video cortito, ¿verdad?, solamente es para explicarles a ustedes que para poder dejar un trabajo regular debe trabajarse primero la base del negocio para que ustedes de esa manera puedan sentirse satisfechas de que no han dejado un trabajo seguro por algo inseguro Puede ser inseguro si usted no trabaja su lista de contactos Puede ser inseguro si usted no la amplía esa lista de contactos Y puede ser inseguro si usted no trabaja todos los días Así que tener un negocio propio significa esfuerzo todos los días, trabajo, dedicación Necesita eh, que usted ponga el 100% de su parte para que este negocio sea 100% exitoso. Así como les digo, no hay ninguna varita mágica, ninguna compañía que sea mejor que la otra, ¿verdad? Eh, toda persona va a brillar en la medida que se le dedique trabajo que se le dedique pues eh, amor a lo que se hace, ¿verdad? Porque si uno ama lo que hace, pues el negocio crece, su grupo está contento trabajando, usted está feliz porque usted está produciendo, su familia mucho más feliz porque usted está eh, realizándose como mujer, como esposa, como empresaria. Así que piénselo eh, antes de dejar su trabajo, que... Eh, construya su base y usted me contará en un futuro de que sí valió la pena tomar la decisión eso sí cuando el grupo esté produciendo lo suficiente o entonces usted deje su trabajo pero no vuelve a ver para atrás porque si usted está pensando en volver atrás el negocio también se puede caer el negocio necesita 100% enfoque necesita como le digo de que usted esté ahí todos los días animándola, trabajándola y eso sí ser consciente de que no todos los días se vende no todos los días se inscribe, pero si trabaja todos los días, el negocio nunca le va a fallar el ingreso a usted, ni de parte del liderazgo, ni de parte de sus ventas personales, así que chicas, feliz semana para todas, eh, éxitos, Este, cuéntenme, posteen ahí cuánto, cuánto vendieron, eh, animen a su grupo, animémonos nosotras porque si nosotras no lo hacemos pues nadie nos va a venir a animar y sobre todo demuéstrense a sí mismas y a sus familias que son capaces de desarrollar un negocio exitoso, así que feliz semana para todas chicas y éxitos